Bueno, aquí estamos en la Milla de Oro de Marbella, pues inaugurando un nuevo concepto gastronómico que, bueno, tiene muy buena pinta. Eh, nos lo va a presentar Olivia Valer. Va a ser los honores hoy de presentarnos a esta familia. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Marbella. Me gusta presentar a nuestro propietario que ha abierto este restaurante con un gran chef, que tú sabes que en Marbella nos gusta uh, la gastronomía y la buscamos por todo lado. La hemos traído de, de España y es un gran chef que mi marido, que es un gran gastrónomo, dice que el único lugar donde le gusta que le invitan es en Maison U, porque es riquísimo y muy... Uh, eh, ...cocina elaborada y maravilloso te puedo decir... ...te lo presento. Vamos a saludar a Frances, ejecutivo... ...y que me gustaría que definieras... ...qué tipo de cocina es la que vamos a encontrar aquí. La bueno, vez. aquí lo que hacemos es una, una fusión... Eh, ...entre Francia y Andalucía, ¿no?... ...yo como cocinero pues me gustan las bases clásicas... ...de la cocina francesa... ...que creo que es la madre de todas las cocinas... ...y comemos productos andaluces y recetas andaluzas... ...y las cruzamos y hacemos fusión... ...con las recetas clásicas de, de Francia ¿no?... Y, ...y dan un resultado que para mí... ...como bien ha dicho Olivia ¿no?... ...para mí es mágico ¿no?... ...y como comenzar pues yo... ...igualmente que su marido... ...me encantaría que me invitaran aquí... ...¿para <risa> ti que no puede faltar en tu cocina?... Ah, ...pasión... ...y prudencia... ...porque el fuego lento... ...es... ...eso ...es, es, la, es la base y el secreto de toda buena cocina... Sí, yo pienso que hoy día la nueva cocina se hace en fuego muy lento y uh, con uh, uh, temperatura baja, porque el... Uh Golpe de calor, no creo que es una buena cosa, pero yo te puedo decir que soy en Marbella desde 35 años, que tú me conoces de toda la vida y que te puedo decir que eso va a estar un punto de referencia en la ciudad, porque realmente todo está perfecto. Le han hecho con mucho amor, mucha, eh, pre, eh, ¿cómo se puede decir? Con, le han pre, eh, preparado con muchísimo eh, eh, cuidado y hay que decir que mi amigo Fadi, que es un gran amigo de mi marido, es uno de más grande conocida, conocedores de vinos y hay la, la, se puede decir que hay la bodega más maravillosa, más sofisticada y también con pequeñitos vinos maravillosos a buenos precios. Y yo puedo decir que en este restaurante que es de alta calidad, de alta gastronomía, yo estaba muy sorprendida que los precios son muy bajos. Le he dicho a mi amigo, tú te vas a arruinar, tú, tú te gusta dar de comer gratis y perder dinero. Te puedo decir que hay que reservar rápidamente porque va a estar el lugar de Marbella. Yo tengo una pregunta para él, tú me traduces, eh, quería preguntarle por qué eh, él ha pensado en Marbella para hacer esta inversión y poner este restaurante. Me gustaría saber por qué choose Marbella para uh, hacer uh, este uh, gran restaurante. Uh, He been coming a Marbella por más de 35 años. And uh, although I am uh, an Arab, I have a Spanish heart. arabez con corazón spaniolo. And for me, uh, all the joy that, and fun that Marbella has given me, I needed to give something back to Marbella. Uh, and this is why I'm here. My, my, myself, my family, Juan, Lu, and uh, this is why we're here. Sí, tú entendiendo bien, dice que hace 35 años que reina en Marbella con toda su familia y ha pasado tantos buenos momentos aquí, se ha divertido tanto que le gusta devolver a Marbella algo y lo ha hecho con la Casa Luz. Vamos a decir, no sé, alguna recomendación, porque imagínate yo voy a reservar para una cena romántica con mi pareja, ¿qué nos, que nos ofrecería, qué nos pone en la mesa? Bueno, no, nosotros sí. tenemos un... ...un plato que ya en tan poco tiempo se ha hecho emblemático... ...que es el mollete al vapor de atún de almadraba... ...después seguiría con algo de, del crudo... ...porque tenemos una nevera con los productos del día fresco ...y después terminaría con una de las aves... Eh, ...mira, este es el mollete que te he hablado... ...este es el mollete de atún de almadraba... ...que Fadi se enamoró de él la primera vez que lo probó... ...y este es el emblema de nuestra casa en tan poco tiempo... ...está delicioso... ...ahora si puede... Ahora lo, ...lo probé, ¿No, Eso es. ...pues enhorabuena... ...solamente nos falta recordar el horario... ...y los días que va a estar abierto... ...¿cerráis algún día a la semana o? Entre, ...entre semana estamos... ...o sea, en verano estamos todos los días abiertos... ...damos servicio... ...desde el 15. ...desde el, ...todo, almuerzo y cena... ...desde el 15 de junio al 15 de septiembre... ...ya a partir del 15 de septiembre... ...cerramos domingos, noches y lunes tenéis un buen equipo, que eso es otra de mis preguntas porque tenemos que decir que vosotros apostéis por Marbella, pero también fomentáis el empleo y habéis creado, por lo que veo, muchos puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuántos puestos habéis generado? 30 personas ahora. Persona, sí. Por ahora. Eh para ahora. Personas aquí o en 30 personas, en el Jerez también. 18 uh, yeah, uh, 18 personas en Jerez en Jerez y 30 aquí. Bueno, pues nada, me reservo una mesita. Por favor. <ríe> Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Felicidades, gracias. <música> Who is this love, is this love, is this love, is this love, that I'm feeling? is this love, is this love, is this love, is this is this love, is this love, is this love,